Hola chicos, ¿cómo estáis? Me alegro de veros de nuevo, bueno, o de hablaros. El otro día subí el vídeo de la Fast Engine, espero que estéis usando, que estéis haciendo uso de ella. Yo sigo trabajando para que sea mejor, para que tenga más utilidades, y bueno, espero que al menos estéis utilizando algunos de los recursos que trae, aunque sea solo por las animaciones de los Pokémon, ¿no? Por supuesto se irá actualizando, pero hoy lo que os quería hablar es un poco del tema gráfico. Sinceramente no sé qué estaréis viendo de fondo, imagino que algún gameplay de cuarta, quinta generación... Y si eso, eh, apoyaré con imágenes algunos de mis argumentos. Bien, lo que quiero tratar hoy es eh, la. digamos, el dilema que se encuentra un creador a la hora de hacer su proyecto si utilizar gráficos de tercera generación, si utilizar gráficos de cuarta generación o si utilizar gráficos de quinta generación. ¿Vale? Por supuesto, también están los gráficos de segunda generación. Y aunque me parece bastante legítimo, yo creo que existiendo los de tercera, usarlos de segunda se queda quizás anticuado, ¿no? Porque. Esos sprites ni siquiera pueden representar al personaje corriendo, sería limitarse mucho, que ojo, yo sé que. Yo sé que por supuesto con esos gráficos se pueden hacer proyectos increíbles, ¿no? Pokémon Prism, por ejemplo, es un juego que me cierra la boca en este aspecto, porque pese a ser de segunda generación, es un juego excelente. Que por supuesto, para mí es mucho más divertido que muchos de los fangames que hay eh, con gráficos más avanzados, ¿no? Porque los gráficos, evidentemente, no lo son todo, pero son una parte importante. Vale, vamos generación por generación, ¿vale? Los gráficos de tercera ahí aparecen una opción muy viable. Aunque sí que es cierto que muchos dirán, bueno, para usar gráficos de tercera podría hacer un hack rom. Que ahora con la de compilación es una opción perfectamente válida. Pues sí. Bueno, eh, yo sé que muchos de vosotros no distinguís entre hack rom y fangame, pero básicamente hack rom es trabajar en base a las roms de, de los juegos de GBA. Bueno, pero digamos que esas bases tienen gráficos de tercera generación, ¿no? Entonces Pokémon Essentials... ¿Cuál sería su punto, no? si realmente usásemos gráficos de tercera generación? A ver, evidentemente lo tienen, no, porque para mí es bastante más manejable y de cara a los usuarios se acerca mucho más. Y ahora con la posibilidad de jugar en móvil, tampoco sería un argumento muy válido para derribar los gráficos de tercera generación. ¿Que les pesa la antigüedad? Pues es verdad, no. pero yo creo que el pixel art es mucho más agradecido de hacer en tercera generación. Yo he estado haciendo algunos diseños de con gráficos de tercera generación, basándome en... Pasándome en Pokémon Let's Go, os lo voy a enseñar un poquito ahora eh, usando las mismas casas y demás. Vale, estos son un poco los diseños que hice. Bueno, al final una casa es la misma que la otra, pero cambiando los colores, pero están basadas en las casas de Let's Go, al igual que el laboratorio, ¿no? Es cierto que el Pixel Art, bueno, puede mejorar, pero a mí se me hace bastante más natural o bastante más profesional hacerlo en tercera generación, ¿no? Cuando los hago en quinta gen, como. El plano no me acaba de, de quedar tan orgánico como aquí, ¿no? Aquí me ha parecido. Es decir, no me extrañaría en un juego oficial encontrarme un pueblo con este diseño. Así que es cierto que el diseño al final me he basado, me he copiado de Let's Go, pero bueno, eso también tengo que hacerlo para olvidarme un poco del diseño. Porque si tengo que diseñar yo y encima hacer yo el Pixel Art, es más difícil que quede tan, tan guay, ¿no? Como. Como en un juego oficial. ¿no? Que al final es lo que queremos parecernos a los juegos oficiales. O incluso. Bueno, sí, parecernos a los juegos oficiales. Bien, más problemas que pueden tener los gráficos de tercera generación, los minis son bastante difíciles de editar, ¿eh? si queremos hacer un personaje nuevo es mucho más difícil, como tiene menos píxeles representarlo bien, es decir, hay que saber hacer muchas vidrierías en muy pocos píxeles para representar bien un personaje nuevo que nosotros quisiésemos caracterizar, por lo demás yo creo que son todo ventajas, porque hablando en Pokémon Essentials, la pantalla está preparada para representar justo eso. Quiero decir, ya cuando nos vamos a gráficos de cuarta y quinta generación, estaban pensados para ser eh, gráficos de en tres dimensiones. Y de hecho, la perspectiva que nosotros vemos en los juegos de cuarta generación es una perspectiva ya en tres dimensiones. Nosotros vemos el punto de fuga, vemos que tienen las cosas una profundidad, incluso vemos el lateral de algunas de las edificaciones, ¿no? Y eso es lo que a mí, representado en Pokémon Essentials, que evidentemente solo lo podemos hacer en dos dimensiones, no me acaba de quedar tan bien. Vale, Pasamos a la cuarta generación, que para mí la cuarta generación tiene un punto en contra eh, muy fuerte cuando hablamos por lo menos de Pokémon Essentials. Y es que los minis de cuarta generación tienen una anchura impar. Vale, Voy a tratar de representarlo aquí. ¿A qué me refiero con una anchura impar. Vale, Fijaos que el mini de tercera, lo que sería la nariz, tiene dos píxeles. El mini de quinta tiene la nariz como si fuera dos píxeles, es decir, tiene una anchura par. Vale, Este tiene de ancho 44, que en realidad sería la mitad porque esto está a doble píxel, serían 22, y este tiene de ancho eh, 16, son pares. ¿Cuánto tiene este de ancho? Pues resulta que tiene 34, cuya mitad serían 17. Es decir, que en la nariz solo es un píxel. El punto central confluye en un píxel. ¿Y qué hace eso? Que cuando yo divido todo en la rejilla, ¿vale? Esta es la rejilla equivalente a, a Pokémon essentials, ¿vale? Voy a reducirlo para que el tamaño esté ok. No encaja el mini. Siempre está desplazado hacia un lado o hacia otro. Y me diréis, bueno, eso en el juego apenas se nota. Vale, pero el problema está ahí. Y queréis que no, los minis van a estar desplazados un píxel a la derecha. Eso a mí se me hace completamente insufrible. ¿Podríamos reconvertir los minis para que fueran un poquito más minis? Nunca se me ha ocurrido, la verdad. Es decir, los haríamos así. Podríamos, la verdad, podríamos, aunque aquí quizá la bizquera, la bizquera pesa demasiado, ¿no? Podríamos quizás adaptarlos de esta forma, pero bueno, para mí este es el principal problema que afecta a los gráficos de cuarta generación, que en realidad son mis favoritos. O sea, si nos ponemos a... a si yo pudiera, si no existiera este problema, yo creo que para mí se acabaría el debate y haría directamente gráficos de cuarta generación. Pero existe este problema. ¿Vale? En fin, vamos con la quinta generación. ¿Cuál es para mí el problema de la quinta generación? Vale, y esto a muchos a lo mejor os parece que estoy dándole vueltas a las cosas y que al final no es tan importante y demás, pues la verdad es que sí, ¿no? Pero yo intento también que todo parezca lo más profesional posible y Y quizá debería dejarme de tanto pensar y trabajar un poco más. Pues puede ser, ¿no? Pero yo no puedo evitar cuando veo estas cosas decir... Hmm, sí que es cierto que he pasado de, de ser alguien que lo deja todo al azar a de pronto ser muy perfeccionista, ¿no? Pues la verdad es que sí, pero bueno, también... Prefiero plantearme las cosas antes de hacerla porque si no salen churros como, como en su día hice, ¿no? Entonces, vamos a ver qué le pasa a la quinta generación. El problema que tengo con la quinta generación es que, como en Pokémon Essentials... Recordad que el principal problema de todo es que en Pokémon Essentials no podemos cambiar ni la resolución de la pantalla, ni podemos hacer que funcione el modo perspectiva y demás, ¿no? Cuando usamos los gráficos de quinta generación, a mí se me hace como que la cámara tiene un zoom demasiado exagerado. Y me diréis, bueno, si al final son 6 tiles hacia la izquierda, 6 tiles hacia la derecha, sí, pero no puedo evitar decir que cuando jugamos en la tercera generación, que está todo como mucho más zoom out, eh, espero que se entiendan mis expresiones de, de señor joven, quede bastante mejor. Os lo voy a ejemplificar eh, con la primera versión que hice de, de la Fast Engine, ¿vale? Voy a poner un ligerito gameplay sobre esto, gameplay. Evidentemente esto cuando entras a una habitación no, no hay ningún problema, pero cuando sales al exterior, en el overworld, todo esto el problema es en el overworld. Vale, vamos a ver si os pongo el fuego. En el overworld el problema se me hace insalvable, ¿vale? Fijaos. Vale, y aquí no se nota mucho, pero... No es posible que el centro Pokémon me ocupe media pantalla. Vale, y me ocupa media pantalla. Y no puedo hacerlo más pequeño, porque si lo hago más pequeño... Eh, estaría entrando en un edificio enanísimo ¿vale? porque la puerta tiene que ser de ese tamaño para que mi personaje encaje ¿veis? si es un poquito más grande la puerta, mi personaje ya no encaja, ¿vale? entonces los edificios esto eh, quería representar Ciudad Jubileo, ¿no? en quinta generación, eh, creo que no lo llegué a mostrar pero bueno, lo estáis viendo ahora mm... claro, por, por, por cómo es el mini yo tengo que hacer los edificios ligeramente más grandes, ¿no? y se me hacen tan enormes que es como que apenas tengo perspectiva con este, con este plano. Al final quizás estoy exagerando, pero ese es el verdadero problema que tengo, ¿no? Este edificio, por ejemplo, si quiero verlo completo, eh, de altura es casi imposible. Y tampoco puedo hacerlo más bajito porque si no el personaje no se estaría metiendo en un edificio, se estaría metiendo en una casa. No lo sé, se me hace como que quisiera... Como que quisiera ver más, no, no, sé si, ¿no? sé si me entendéis, ¿vale? Quizás aquí el problema no es tan palpable, pero voy a cambiar de pronto a, a otro proyecto para que veáis la tercera generación como es, ¿vale? ¿Vale? Mirad ahora la diferencia. <coughs> mirad lo que ocupa un centro Pokémon en la pantalla. ¿Vale? Mirad todo lo que abarco de vista con el personaje, ¿no? Es como. No lo sé, se me hace mucho más natural, mucho más. Mucho más manejable, ¿no? Puedo hacer las casas más pequeñitas, puedo hacer... No sé explicar por qué, pero prefiero este plano de juego. De hecho, me parece que para a la hora de representar un nivel yo necesito poder abarcar todo esto, ¿no? Y necesito poder, a la hora de hacer pixelar también, eh, representar los edificios tan como este tamaño. Sé que para muchos lo que estoy diciendo debe de ser una gilipollez. Es posible. Quizás estoy sobreanalizando las cosas o, o preocupándome por, por ciertas cosas, que por supuesto... La quinta generación es una opción perfectamente válida, ¿eh? porque además los gráficos son preciosos. La verdad es que cuando se insertan los gráficos de quinta generación dentro de Sendials, no puedo evitar sentir que no pertenecen ahí, ¿vale? Y con esto no quiero desanimaros, ni por supuesto, eso es solamente una impresión mía. Son más que válidos para hacer cualquier fangame, y los hay muy buenos con esos gráficos. Incluso hay gente que los ha trabajado hasta tal punto que, que lo flipas, ¿no? De hecho, estoy planteando un debate o... Estoy planteando un dilema para el que ni siquiera tengo respuesta. Los de cuarta prácticamente los descarto porque para mí el problema de, del pixel central es insalvable. A no ser que de alguna forma consiga reducir los minis y hacerlos de cuatro de y que queden bien. Cosa difícil, pero es que aunque consiguieras hacer eso ya tendrías que cambiar todos los minis. Sería un trabajo increíble. Vale, fijaos en esto. Si este modo funcionase sin ningún bug La verdad es que estos gráficos serían la hostia ¿eh? Bueno, aquí quedan bastante feos Pero voy a irme al otro ¿Vale? Con este modo sí se me hace todo bastante más natural ¿Vale? Es cierto que se ve feo Que aquí tiene varios bugs De, de en cuanto a las prioridades y demás Pero por supuesto si se pudiese hacer así No tendría ninguna duda de que estos gráficos Son los mejores, ¿no? Pero no es el caso en fin, creo que como conclusión, lo mejor es aprender a convivir con ese zoom, entre comillas, que a mí me molesta tanto, pero que supongo que no es tan molesto, de quinta generación. O bien usar los gráficos de tercera. Desde el punto de vista del pixel art, eh, la tercera se me hace bastante más cómoda. Bastante más cómoda. Si vais a usar públicos, por supuesto, podéis usar ambas opción, opciones. Y para los de cuarta, bueno, podéis ignorar el problema del pixel central, que tampoco es tan grave, supongo. Nadie, prácticamente nadie se da cuenta, ¿no? Solo gente como yo que sobreanaliza las cosas hasta tal punto que que se vuelven ellos mismos locos. Y es un poco eso, ¿no? Simplemente quería compartir con vosotros un debate para el que no tengo respuesta y a lo mejor que conocieseis un poco más de cada una de las... de los gráficos de cada generación para antes de elegir gráficos para vuestros proyectos, etc. Por supuesto, a mí me gustaría algún día ofreceros tiles. Para que podáis trabajar, en, podáis trabajar en Pokémon Essentials Lo que pasa es que claro, no sé en qué generación ponerme a crearlos Ya he creado tiles para todas las generaciones Sería confirmaros que efectivamente soy un rayado Y nada, espero que os haya gustado un poco mis rayadas sobre los gráficos Yo intentaré mejorar eh, los pixel art que haga Tanto para tercera como para quinta generación Y nada más eh, Echadle un ojo sobre todo a la Fast Engine Si no habéis visto el vídeo de ayer Me parece bastante útil y nada más gente, un saludo y hasta la próxima.